La palabra al senador Arrieta. Señor presidente, bueno, quisiera iniciar mi intervención eh, pidiéndole al señor Delgado eh, le agradecería que retirara su afirmación de que nuestro grupo hace apología del odio. Tenemos posiciones diferentes, cada uno defendemos lo que creemos correcto. Eh, nosotros, muchos aspectos, como hemos planteado, son recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, pero creo que son afirmaciones graves que nadie nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, eh, efectivamente, son las 13 horas y 28 minutos y el señor Cosido sigue sin dimitir. Con sinceridad y con el corazón que, como saben, está a la izquierda. De verdad, esta Cámara va a condenar la dictadura franquista. Esta Cámara condena los crímenes franquistas. Saben, sus señorías, que en Europa todas las democracias han podido juzgar sus dictaduras. Esta Cámara considera que los restos del fascista Francisco Franco deben salir del Valle de los Caídos. Con las enmiendas presentadas, además de mostrar voluntad política, considerábamos que era necesario poner en marcha ciertas medidas legislativas para avanzar hacia la verdad, justicia, reparación y no repetición. El grupo socialista ha sido tibio, solo ha aceptado una de ellas. Consideramos que de este modo, desde luego, no responde y no respeta eh, aquellas peticiones de los cientos de asociaciones memorialistas que existen en nuestro país. Señorías, el 18 de julio de 1936, un golpe militar se alzó contra los gobernantes legales de la Segunda República. El alzamiento conzó con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, cuyo... El eh, objetivo fue eh, eh, que resultó en una eh, dictadura que vulneró los derechos humanos de cientos de miles de personas de forma sistemática durante más de diez, eh, 40 años. El alzamiento eh, se saldó con eh, desaparecidos de personas durante un montón de años: desaparecidos en fosas comunes, exiliados, asesinados, represaliados, eh, torturados, deportadas a campos de concentración, robo de de niños de sus madres extraídos de sus madres etcétera por todo ello señorías la exhumación de los restos de Franco tendría que ser también una oportunidad para hablar eh, sobre el valle de los caídos y también sobre la propia exhumación del franquismo sí en castellano. santuario de la dictadura y representa el asesinato la represión y la barbarie de una dictadura es un lugar de culto al fascismo que anacrónicamente sobrevive en una democracia y que supone una horrenda excepción en Europa que debe llegar a su fin. Es incompatible tener un museo un en un museo un dictador en una democracia, mantenido además con dinero público y donde están enterradas miles de víctimas en contra de la voluntad y del reconocimiento de sus familiares. Por ello, y en el contexto de instar al Gobierno a impulsar la revisión y mejorar la vigente ley de memoria, hemos presentado al Congreso diferentes, cerca de 60 enmiendas, algunas de las cuales hoy hemos conocido aquí. No solo consideramos que los restos de Francisco Franco deben ser de Valladolid Caídos y no puedan depositarse en espacios públicos o lugares que sirvan para el enriquecimiento de la dictadura del fascismo, sino también reclamamos que los del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que reposan también en el altar mayor de la Basílica del Valle, sigan los mismos pasos. Creemos que se debe anular la amnistía de los crímenes de la dictadura, derogar el concordato y los acuerdos con la Santa Sede. Necesitamos una fiscalía especial para los crímenes del franquismo. Y lo que es más importante, hay que atender todas las reclamaciones y peticiones de sumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentran en la cripta de la Basílica. Señorías. La justicia internacional considera que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar. Debemos denunciar lo que significa hoy que siga habiendo fosas cerradas, personas con su identidad perdida, desaparecidos robada, personas torturadas que conviven con sus torturadores, exministros que firmaron sentencias de muerte, familiares de los condenados que viven con esos exministros. Nosotros pensamos que tiene que ser el valle un valle sin caídos. Debe convertirse en un cementerio civil donde se tierra a todo el mundo que no se ha reclamado. Les animo a trabajar juntos para que más pronto que tarde, ya está costando se efectúe la sumación de Franco hoy y de José Antonio Primo Rivera mañana y para que se lleven sus restos a un lugar donde no existan prevenilaciones ni exaltación al fascismo. Que se legalice la Fundación Francisco Franco, que trabajemos juntos para que el Valle de los Queridos deje de ser un memorial fascista y para que trabajemos también para convertir el Vaya Valle en señoría. un lugar para memoria democrática y antifascista. Muchas gracias.